Eh, que, que continúan con nosotros, como todos los sábados, esta parte de la sesión del Observatorio Ciudadano que es pública, que la abrimos para que el público pueda conocer las de eh, todos los eh, asuntos que trata el observatorio ciudadano y, eh, y, y se toman las decisiones de los posicionamientos que con el tiempo ha venido dando en los últimos seis años el observatorio el día de hoy tenemos este, la presencia, nos hizo el favor de aceptar la presencia de Celia Carolina Valadez Beltrán quien es eh, regidora por Fuerza por México en el ayuntamiento de de Guanajuato este partido tuvo tres mil votos en las elecciones pasadas. Eh, también voy a mencionar que el movimiento ciudadano tuvo cuatro cuatrocientos y también tiene una regidora y el PRI que tuvo siete mil cuatrocientos votos, eh, perdón, ocho ciento y votos tiene dos eh, regidores y Morena, que tuvo ocho mil seiscientos votos, también tiene dos. Es decir, el ayuntamiento está conformado por el presidente municipal que es del Partido de Acción Nacional, eh, seis regidores y dos del PRI y dos del Morena, uno de Fuerza por México y uno de eh, el movimiento de ciudadanos así, está como, así es como está conformado el ayuntamiento de, de Guanajuato y hoy nos eh, acompaña eh, Carolina Valadez eh, Beltrán, quien nos va a hacer el favor de compartir con nosotros y, y con los y, y con quienes nos siguen eh, cómo ha sido tratada por el ayuntamiento desde que empezaron la, este, este ayuntamiento nuevo y porque sab sabemos que tuvo algún problema en las primeras ses sesiones eh, por, por el trato que tuvieron. Y queremos a conocer eh, los detalles y su percepción y las resoluciones que ha habido hasta el momento. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Memo, perdón que interrumpa antes de sí. que... Bienvenida, Carolina, y a todos nuestros... Compañeros de, de observatorio, igual a las personas que nos siguen en Facebook Live. Eh, te faltó que también está conformado el ayuntamiento, porque también tienen voz y voto los dos síndicos, eh, dos síndicos también por parte del PAN. Ah, sí, sí, sí. sí Nada claro. más. Es cierto, es cierto. Perdón, Tiene razón. Sí, son dos, son dos síndicos, seis, eh, dos síndicos del PAN, seis eh, regidores del PAN. Dos de Morena, dos del PRI, uno de Fuerza por México, que está representado por Carolina Valdés y un eh, movimiento ciudadano que tiene también una, una regidora, que afortunadamente también es mujer. Eh, eh, ella es Liliana Alejandra Preciado Zarate, y realmente esas dos, perdón, Estefanía Porras Barajas, no, y ya. Liliana Alejandra Peseado Zárate eh, por eh, Movimiento Ciudadano y Celia Carolina Valdés Beltrán por Fuerza por México son eh, quienes eh, se integran y toman las decisiones eh, más altas que se pueden tomar en el ayuntamiento y que debieran ser bien para que el, eh, el presidente municipal atendiera las decisiones de este máximo órgano de gobierno, pero también hay problemas eh, eh, para que puedan ellos tomar la decisión, el ayuntamiento, pues deben tener la información de los asuntos que se van a tratar con el tiempo suficiente, tanto para leerlos como para consultar con su base para ver cuál es la posición que deberían seguir en el ayuntamiento. Estoy hablando en, el, en un mundo ideal, en un mundo ideal así deberían ser las cosas. Debería haber tiempo suficiente para conocer los asuntos, eh, asimilarlos, plantearlos a los seguidores, ver la, la posición, lo que dicen los seguidores de cada partido y luego expresar esa conclusión en el ayuntamiento. En un mundo ideal así debería ser. Ahora Memo, vamos a ver, en el caso de Carolina Valadez, cómo es, cómo ha sido en este ayuntamiento esa, esa práctica. Por favor, Carolina. Memo, días, antes de que, que empiece ya, Carolina, ¿quieres no hacerle, es un mundo ideal. ¿Quieres de abrir tu micrófono? Este, no eh, es un mundo ideal, es el Estado de Derecho, Memo. ¿Perdón? El Estado de Derecho, no es mundo ideal, es el Estado sí. de Derecho a bueno, que, es cierto, que, es cierto, que nos apeguemos. Cierto. Todos. Tienes razón, Piri, perdón, sí, es cierto. Carolina, abajo del lado izquierdo tienes un botón que le dice silenciar, ahí le das clic para que se abra tu micrófono y te podamos escuchar. Adelante, sí. Gracias. Gracias, gracias primero que nada por la invitación. Eh, muchísimas gracias por, por las muestras de apoyo ahorita en este momento. Pues eh, voy a comenzar con mi intervención. Eh, recordemos aquel 10 de octubre, eh, en la sesión de instalación del ayuntamiento 2021-2024, donde protestamos cumplir y hacer cumplir la ley. El primero que protesta Cumplir la ley es Alejandro Navarro como presidente municipal. Después eh, protestamos nosotros como regidores. Aquí mismo eh, recordando ese día y en la parte eh, en la en las en la en la orden del día un punto de lo, del orden del día era la citación a la primera sesión ordinaria. Recordemos que en la ley orgánica dice que las citaciones a, la a las sesiones ordinarias son con 24 horas de anticipación. Sin embargo, Alejandro Navarro acababa de protestar, cumplir la ley y ahí nos manda a llamar para la primera sesión. Perdón, ordinaria. Hay, un, hay un sonido que se está metiendo. Alguien tiene abierto su micrófono. Este, a ver si sí, apagamos nuestros micrófonos los que no estemos hablando, para que se oiga mejor. Gracias. Sí. Adelante, Carolina. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha mejor? Sí, pero es ahí precisamente donde está, ¿verdad? Ahí hay a, a, el sonido del ambiente que estamos escuchando. Sí, yo creo que es el ambiente aquí en el lugar en donde, en donde estoy. Ajá. Gracias. Bueno, continúo. Entonces, este, eh, en, la, en la orden del día viene la citación a la primera sesión ordinaria, aproximadamente eran como la una y media de la mañana. Entonces yo, como, eh, como conocedora del, del reglamento y de la ley orgánica, supuse que iba a ser a la una y media del día siguiente, de la madrugada, pues como... Este, este Alejandro Navarro pues, le gusta hacer todo en lo oscurito, a, a deshoras, entonces este, es muy incongruente. Sin embargo, era para ir, irnos del Teatro Juárez al, al Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal a unos pasos. Bueno, entonces este, yo detecté esa anomalía. Desde, desde ese momento yo dije, no, esto está mal, o sea, ¿cómo nos van a citar? ¿Cómo pretenden que en media hora o, el, el, el traslado del Teatro Juárez al, al Palacio Municipal? ¿Cómo pretenden que uno analice los documentos de la primera sesión ordinaria? Y vaya que eh, eran bastantes puntos del orden del día, recuerdo que eran aproximadamente 15. Eh, sin embargo, también la ley orgánica menciona que en la primera sesión ordinaria solo se debe nombrar tesorero, secretario del ayuntamiento, las comisiones y el comité de adquisiciones. Solo deben, deben acatarse a esas a, esa, a esos puntos. Pero Alejandro Navarro pues ahí metió muchísimas cosas. Recuerdo lo que eh, ahí mismo atribuía en ese misma orden del día se le atribuían a la tesorera que hiciera eh, manipulaciones con, con el erario con el erario público pero bueno ya este, entramos a la sesión ordinaria tomo el uso de la voz antes de aprobar la orden del día y solicito que se nos dé un receso de media hora para imponernos de los documentos Obviamente, pues, yo sola en ese momento todos votaron en contra. Ah, no, recuerdo que la regidora Paloma votó conmigo porque, como les menciono, eran aproximadamente 15 puntos en el orden del día y era imposible que los revisáramos en 10, 15 minutos. Eh, pido el receso, se me niega, entonces vuelvo a pedir el uso de la voz para hacer mi intervención y hacerles este, saber que que, que veníamos de cumplir, de protestar, cumplir la ley, y luego, luego, a la media hora, este, empiezan con las irregularidades el, este, este alcalde. Y, eh, ahí menciono que, que, ahí en mi intervención de la primera sesión ordinaria, menciono que, que todo está mal, empezando por la, por la citación. Y pre preferí salirme porque no iba yo convalidar la primera sesión ordinaria porque si me quedaba era aceptar era a pesar de que hubiera votado en contra hubiera estado ahí mi voto y eso era aceptar algo que era ilegal por lo que decidí salirme me salí y pues así quedó ah no no omito mencionar que me di cuenta en ese momento que yo no formaba parte del comité de adquisiciones situación que me molestó mucho me molestó mucho entonces la ley orgánica menciona eh, menciona que debe de haber un integrante por cada fuerza política yo llegué por fuerza por México independientemente si haya de parte desaparecido o no el partido yo llegué por la planilla de fuerza por México postulada eh, ante el IE ante con sus documentos con todo en regla todo estuvo perfectamente sin embargo eh, Alejandro Navarro no me incluye en ese comité también por eso me, me levanté muy enojada, me fui porque eh, ahí empezó a violentar, a violentar mis derechos, a obstaculizar mi fuerza po política y a hacerme menos a mí como mujer. Bueno, entonces ya este, pasa el tiempo, yo al día siguiente el 11 de octubre promoví un juicio un juicio en, en el tribunal electoral en el que yo peleé que se me incorporara en el comité de adquisiciones entre otras irregularidades que yo detecté pero mi, mi objetivo principal era estar en ese comité porque es, un, es el comité que decide en qué se va a gastar el dinero cuánto, eh, quién va en las licitaciones este, entonces eh, se maneja el, el, todo el erario de la administración municipal promuevo el, el juicio eh, en primera instancia la, el tribunal electoral eh, nos dijo me, me dijeron que no que, que mi materia que la materia de la impugnación no era electoral sino administrativa me, yo eh, quedé inconforme con esa primera sentencia que emite el tribunal electoral y junto con mi equipo jurídico promovimos una un recurso eh, ante la sala superior ante la sala regional Monterrey perdón entonces este la sala regional ordena al tribunal que sí eh, efectivamente sí es materia electoral que debe analizar detalladamente la la mi impugnación, mi mi violencia, mi violentación hacia mis derechos y le ordena que que debe que la ley es muy clara en el sentido del comité de adquisiciones. Sala Regional Monterrey le ordenó al tribunal que que emitiera una nueva sentencia en la que se me incorporara al comité. Eh, Sala Regional Monterrey creo que le dio un plazo de como cinco días más o menos y el tribunal a la semana lo, lo emitió la nueva sentencia en donde efectivamente eh, se me incorpora al, al, al comité de adquisiciones. Salió el 28 de enero. La sesión del Tribunal Electoral Estatal fue aproximadamente a las 3 de la tarde. Es una sesión pública. Eh, yo les compartí en el grupo WhatsApp que tenemos del ayuntamiento la resolución. Entonces, desde ese momento, desde el 28 de enero, ya tenían conocimiento de que yo debía ser parte del comité, a pesar de que Alejandro Navarro, uno de sus argumentos, y que fue a, a, a plasmarlo en el expediente, argumentó que me excluyó porque mi partido Fuerza por México ya no existía. Pero él pasó desapercibido que, eh, independientemente de eso, yo llegué por Fuerza por México, haya estado o no el partido. Entonces, entonces ¿quién, eh, en, los, eh, en los municipios o en los estados donde ganó Fuerza por México, donde ganó redes sociales, entonces, ¿qué no existían? Entonces, eran argumentos muy, muy, muy vacíos. Eh, ahí, bueno, en lo personal yo detecté que, que pues, no, no quiere que, que estemos ahí. No quería, ahorita ya, ya soy parte del comité, pero bueno, ahorita retomo esa idea. Eh, el 28 de enero, eh, sesión pública, eh, el, el tribunal lo, lo publica en su página de Facebook. Eh, obviamente, pues mucha gente ve, ve la red social Facebook. Eh, por ahí yo me enteré que sesionaron y que dictaron a mi favor y ordenaron que se me incorporara en el comité. Yo ese momento yo estaba muy feliz eh, porque la verdad es, eh, con la ley en la mano le, le demostramos a Alejandro Navarro que él no se la puede pasar por donde él quiera. La ley es la ley y la debe de respetar. Eh, él tiene un actuar muy arbitrario. Él, él, él de verdad se cree un falso emperador para el municipio de Guanajuato y cree que puede hacer su santa voluntad, pero se olvida que están los tribunales, que es una autoridad eh, mucho más de mayor jerarquía que él, y que es quien le ordena, le ordena o, o le manda le, um, que, que me incorpore. Entonces, eh, desde el 28 de enero, aproximadamente como a las 6 de la tarde, yo mandé... Eh, la sesión pública del grupo de WhatsApp que tenemos del ayuntamiento. Ese mismo día, él manda llamar a una sesión ordinaria del comité de adquisiciones para el 31 de enero, a pesar de que ya conocía la sentencia en la cual le, inmediatamente se le ordenó incorporarme. Pero volvió a omitir, omitir, mandarme llamar a la primera sesión del comité se lleva a cabo la sesión del, el, de la primera sesión del comité, se lleva a cabo el 31 de enero, donde se supone que yo ya debía de haber estado en esa sesión y no estuve. En esta sesión, eh, eh, a, a, a grandes rasgos, se trató un tema muy importante. El tema era es el de que solo una persona, que es el director, de adquisiciones podía decidir sobre sobre las cantidades menores de 3 millones de pesos los manejos de 3 millones de pesos solo lo va a decidir una persona recordemos que en este comité pues eh, está integrado por la tesorera municipal el, el presidente municipal un secretario técnico que es eh, ludovico mata está también eh, no sé si el Contralor, son cuatro, cuatro que no son regidores, y los demás son regidores, está Marco Campos, Estefanía Porras, eh, Lili Preciado y Pati Preciado, son siete los integrantes que estaban en esa en esta sesión, primera sesión del Comité de Adquisiciones, eh, pues Lili, Lili Preciado, Pati Preciado y Estefanía Porras votaron en contra, votan en contra de esta decisión de esta decisión de eh, darle la, la, el poder de, a una sola persona de decidir sobre el, el, el erario público. Entonces, este, eh, eh, con la mayoría panista, eh, mismo dentro del mismo comité, se aprobó el punto de acuerdo donde se le otorgaba esa facultad al director de adquisiciones. Eh, para mí es una es una arbitrariedad que que solo una persona decida sobre las licitaciones y sobre el manejo de recursos y sobre el, el dinero del pueblo de Guanajuato yo considero que es un abuso excesivo de poder de parte de Alejandro Navarro entonces para esto están los tribunales electorales y volví a impugnar esa sesión en donde en primer momento no estuve, en donde en segundo término no me mandaron llamar a pesar de que yo ya formaba parte de, de ese comité por orden de la, del tribunal electoral y pues voy a eh, ya metimos la impugnación se, se está trabajando ya se radicó, está ahorita en el tribunal, es el expediente eh, número 202 del 2022 eh, vamos a, a, a, a tratar por todos los medios legales si es necesario irnos a sala regional y si es necesario irnos a sala superior para lograr derrumbar derrocar perdón esa decisión de que solo una persona decida sobre el erario público de Guanajuato entonces este eh, vamos a seguir con la lucha legal en mi opinión personal, yo siempre, yo me he sentido desde ese momento, desde que, desde la primera sesión ordinaria, sentí la violencia de Alejandro Navarro hacia mi persona. Eh, mencio, eh, no omito mencionar que hasta finge que se le olvida mi nombre, me llama por Cecilia, dice mi apellido Valdés, eh, eh, se hace como el... Pues sí, como un machito violento que no quiere a las mujeres. Al no decir mi nombre bien, desde un principio, es violencia. En primer término, yo creo que sabe leer para que lea Celia Carolina Valadez Beltrán. De hecho, en, en, los, en las etiquetas que te ponen donde va, tu, donde va el regidor, también venía mal mi nombre. No sé si eso lo hagan adrede, no sé, no lo sé pero yo siento mucha diferenciación eh, entre sus regidoras del PAN a, hacia mi persona. Eh, somos pares, llegamos por elección popular, eh, independientemente que ellos sean eh, la fuerza política en el poder. Eh, el pueblo de Guanajuato votó por Fuerza por México, creyó en el proyecto de Fuerza por México, y pues allí estoy yo, le guste o no a, a, a Alejandro Navarro. Entonces, eh, ahorita también quiero mencionar eh, la resolución del Tribunal Electoral en donde ordena que se me incorpore al, al, al comité. Esa misma resolución dijo que no había, no, no, sé, no existió violencia política, pero que sí hubo una obstaculización hacia mi persona, hacia mi desempeño como regidora. Y esa resolución yo la volví a impugnar. Ahorita está en la Sala Regional Monterrey. Estamos en espera de que eh, un tribunal aún más imparcial, como es Sala Regional Monterrey, dictamine si existió o no la violencia política de género. Eh, hicimos una, una impugnación eh, muy, muy perfecta para... para con unos argumentos, unos agravios, donde se le quiere dar, a, donde se le da a conocer al magistrado que allá de la sala regional que realmente sí hay violencia, violencia hacia mi persona, violencia eh, desde que inició, eh, desde la sesión de instalación, Alejandro Navarro con su con su despotismo, con su arrogancia, con su pues esa manera de ser que tiene tan tan machito, como de machito violento, entonces este tan misógino, entonces este vamos a seguir en la lucha contra contra Alejandro Navarro, vamos a buscar las las vías eh, administrativas, civil, penal, electoral para demostrar que que hace mucha corrupción, tiene mucha corrupción en su en su en su actuar como presidente municipal, entonces este eh, vamos a a seguir luchando en primer término por mi persona y en segundo término para demostrarle que, que estamos aquí, estamos en el ayuntamiento para hacer una voz, una voz de los guanajuatenses y seguir y detenerle sus sus arbitrariedades y, y su misoginia hacia mi persona. Entonces, este pues no sé si eh, quisieran saber algo, un, algún otro detalle eh, pues de mi parte por ahorita es es mi intervención. Muchas gracias Carolina. Tomé nota, nos comentaste que la primera sesión se convocó violando la ley con menos de 24 horas de anticipación, como lo dice la ley, no se hizo así, y tampoco conocieron los asuntos con el tiempo suficiente para reflexionarlos y tomar una posición que si luego se podría mostrar en la primera sesión que, a la que no asististe para no convalidar eh, el, la sesión esa que estuvo mal, mal convocada eh, o sea no hubo ningún tiempo para consultar los asuntos para tomar decisiones tampoco no te incluyó en, lo, en la comisión de adquisiciones no, eh, no atendió al tribunal el, eh, el cual ordenaba citar a la regidora, a la comisión, eh, tam, tampoco lo hizo, Cu eh, cuatro, cinco, otorgar facultades colegiadas por ley, la ley dice que deben ser colegiadas las decisiones del comité de adquisiciones, y se las están haciendo asignando a un funcionario, violando la disposición expresa de la ley, sí, ¿verdad? Y, y no, he, no ha sido respetuoso al dirigirse a usted con su nombre correcto y de, de, de manera verbal y de manera escrita y por otro lado pues se ve que hay una, polencia, una violencia política de género que está por resolverse por el tribunal de, de, de Monterrey verdad en Monterrey van a, a definir si usted tiene la razón o no la tienen ellos lo que sí es, se ve porque ya lo conocemos a este señor, que hace las cosas, es reincidente, porque hace tres años, también hizo lo mismo, en cuanto terminó su toma de posición en el teatro, Juárez se llevó al ayuntamiento, a, a, a las salas de sesiones del ayuntamiento, a, a sesionar, violando, porque la disposición ya existía, hace tres años ya existía, y este señor no aprendió, no aprendió, porque lo volvió a hacer nuevamente y, y ahora cree que, que por tener mayoría puede hacer con las minorías lo que se le pegue la gana incluso ignorarlos como lo está haciendo con usted ¿Sí si, si, si ese sería un resumen de todo lo que acaba de decir gracias Carolina. de hecho yo en mi intervención en la primera sesión ordinaria en mi discurso le, le, le comenté Ay, Alejandro Navarro, se me hace raro que tres años de que ya estuviste siendo presidente municipal, no conozcas la ley. Se lo volví, se lo hice saber en mi discurso, le dije que qué pesar, ¿no? Qué vergüenza que ya estuvo tres años y pareciera nuevo. Entonces, este, yo no sé si finge, o sea, o sea, realmente no sé qué le pasa a ese señor pues se, se ve que abusa de, de su posición, ¿no? Y, y abusa no con razones, sin razones, porque porque la ley dice qué es lo que tiene que hacer y él hace otra cosa. Alguien más quiere intervenir de este, a ver, Valena Castro, por favor. A ver, pero déjame, ¿ya me escuchan? Sí, es ya. que no sé qué tanto, Caro, muchas, bueno, te felicito, quiero decirlo públicamente, porque se necesita valor para hacer todo lo que estás haciendo. Eh, realmente nos hemos quedado cortas. Yo viví lo mismo que tú y peores cosas, apenas vas empezando, te tengo esa mala noticia. Yo también eh, denuncié al alcalde. Mi denuncia eh, aquí en el tribunal de aquí de Guanajuato me la desecharon. Porque dicen que es el ejercicio, a mí me quitaron mis atribuciones de síndico. Eh, en, la primera, en la primera sesión de ayuntamiento, precisamente cuando nombran las comisiones, eh, a, ti no, bueno, a ti no te nombraron, realmente la historia se vuelve a repetir. Por eso ahorita me da risa escuchar que el alcalde no sabe, el alcalde sí sabe, pero sabe lo que sí ha aprendido muy bien es cómo infringir la ley. Eso sí se lo sabe, muy bien hecho. Eso es lo que ha aprendido y ha aprendido a hacer cosas que, se, que piensa él, que nadie le pasa nada. Entonces, imagínate, a mí en la primera sesión me quitan mis atribuciones de síndico, me quitan ni la cuenta pública, ni lo, ni lo, ni lo, jurídico, este, ni lo jurídico, hay dos síndicos, y le pasan todo al, al síndico Vega. Exactamente pasa lo mismo, salvo que yo en su momento, yo si lo quiero decir públicamente, pues yo venía llegando, leí la ley. A mí me dijeron los asesores este, que, era, que no estaba mal, estuve investigando, luego pues, con, estuvieron ahí conteniendo la situación. En su momento, pues sí cometí el error eh, de, de no haber hecho lo que tú hiciste en la primera sesión de ayuntamiento, ¿no? O sea, de verdad, o sea, por eso todo lo que tú me estás diciendo estoy yo eh, repitiendo la historia de lo que a mí me sucedió yo no era su partner de él, perdón porque lo diga yo no era ni, ni su aliada de Navarro porque yo no venía del, con un, yo venía por una invitación del Partido Acción Nacional más sin embargo siempre he sido ciudadana por eso estoy hasta aquí en el Observatorio Ciudadano entonces yo creo que el que tú hayas hecho esto que jurídicamente te todo lo manejes jurídico, es la mejor vía, porque yo estuve hace poquito con varias regidoras de ahí del ayuntamiento y me dijeron, es que estamos metiendo documentos, yo también metí, les puedo enseñar el manojo de documentos que metí para ir mencionando las irregularidades del alcalde, pidiendo información, me negaban información y todo, pero eso la gente no lo sabía, el que tú denuncies, Caro, el que abramos la voz, creo que en su momento valió mucho la pena porque yo pensé que el denunciar al alcalde era como que el alcalde, este, a pesar de que mi denuncia me la rechazó aquí el, el IEC, diciendo que era el ejercicio normal de las funciones, pues entonces, ¿para qué quieren síndicos y regidores si es el ejercicio original de las funciones? ¿No crees, Caro? Sí, así es. Mm, hay un dato, nena. Mm, es muy raro. Bueno. Así como dices tú, Alejandro Navarro aprendió a infringir la ley. Pero sí es un dato curioso. Casualmente, eh, la síndico de ahorita, Stephanie Marlén, ella sí tiene las atribuciones del síndico, del primer síndico. Sí. Y a ti, eh, o sea, con mucho adrede, este señor eh, se las pasó a, a, en su momento a José Luis Vega. Eh, en, mi, en, mi, en mi juicio, Estefani eh, Marlén contesta como representante del ayuntamiento contesta Mario Alejandro y Stephanie Marlene eh, de hecho hay un, hay un comentario que quiero decir eh, eh, en mi demanda yo denuncié al ayuntamiento a los 14 integrantes pero eh, con las mañas que tiene eh, este, esta administración municipal no le corrió traslado, no le dio a conocer a ninguno de los regidores que está ahorita en el ayuntamiento, no les dieron a conocer su, la, la demanda, la, la mía. Y contestaron, eh, Stephanie Marlene, con su, con su supuesta representación, bueno, sí, sí la tiene por la ley, pero eh, yo creo que un representante debe de hacer lo que es, le pide su representado, no lo que le da su gana. Entonces, este, eh, eh, los integrantes de oposición están molestos por eso situación porque no se les corrió traslado de la demanda y porque contestaron sin haberles tomado opinión. Sí, gracias. ¿Cómo ven la situación de Stephanie Marlene? Eh, que ella sí tiene sus, sus atribuciones de síndico bien, bien de acorde a la ley. Entonces, pues sí, yo creo que río, de acorde a las no, conveniencias. No, de acuerdo a las conveniencias del alcalde, ¿no? Yo me acuerdo que hace poquito platicamos tú y yo, y en algo nos identificamos muy bien: de decir, es que te hacen sentir como si ahí estuvieras de adorno, como si. Y el problema es que levantar la voz en el ayuntamiento de Guanajuato es pecado porque el alcalde no le gusta. No le gusta que la gente piense, no le gusta que la gente tome decisiones, no le gusta que la gente sea propositiva. La única propuesta es la del alcalde. Y entonces yo creo que esto ya somos muchas. O sea, ¿cómo el Partido Acción Nacional no se da cuenta? Dicen que, oye, dicen, perdón, se los voy a decir, yo sé que no es la ocasión, pero si matas un perro y ya lo mataste diez veces, ya eres el mataperros. O sea, ¿cómo es posible que no se den cuenta, ya somos caro, eres, y de verdad es de risa, soy yo, es paloma, es este, o varios comerciantes, es gente, ya somos muchas, entonces yo creo que el partido de acción nacional que está esperando para tomar una decisión, para decirle al alcalde, hay una legalidad, nos estamos quejando de lo que está pasando a nivel, a nivel, a nivel este, a nivel país, con, con nuestros gobernantes, ya no creemos en el gobierno y no hacen nada. Estamos hablando de que esto de, de las mujeres y el empoderamiento, perdón, está bien lindo en el discurso, ¿sí? Está muy lindo en el discurso, pero la realidad, ¿qué están haciendo los gobiernos para cambiar? Toda esta situación. Una es la que denunciamos y otra es la que no tenemos. Yo tengo muchas cosas que decir que no tengo evidencia, que no tengo testigos, porque hasta los pillos para hacer esas cosas son muy buenos. Entonces yo creo, Caro, que me da mucho gusto, creo que va a... Vas por muy buen camino porque todo, pues la única vía que tienes es la jurídica, no hay de otra, porque nadie te va a apoyar y también nadie se quiere meter en esos temas. La verdad es que pues mi reconocimiento y, y pues bueno, y nos identificamos porque en su momento, digo tú, es, tú estabas, eh, yo te conocí ahí en el ayuntamiento y hasta te dije verdad que es bien diferente estar de un lado que del otro y sobre todo con un alcalde que cuando estás con él no te pasa nada. Pero en el momento que no estás con él, porque simplemente la razón no te da para estar con él, en ese momento empieza la violencia, pero en automático, en automático con que, con ignorarte, con pedir a la gente, a los funcionarios, que no te pasen información, en pedirle a la gente que te tengan ahí, inclusive cuando fui a ver dónde te tocó tu oficina, oye también hasta los lugares dignos, son mujeres por caballerosidad, ya ni siquiera por un tema de fracción, un tema de que soy hombre y la mujer va adelante, soy caballero, y, y, y realmente ves esto, a ti te mandaron, bueno, no te pudieron mandar adentro del baño, porque no pudo, no no no había lugar adentro del excusado, porque si no ahí te hubieran mandado, entonces llega un momento que sí ves que, que todo está mal y que, y que lo tienes que denunciar porque es lo único que tenemos que hacer. No es que, por ejemplo, yo vi, vi publicaciones donde dice que, que es atacar, no es atacar. O se quiero que los ciudadanos sepan que esto no es ataque, es, es simplemente la ley. Nadie está pidiendo que nos traten como princesas, nadie está pidiendo, pero simplemente que nos traten como lo que somos y para lo que estamos y por lo que la gente votó en su momento por nosotras. ¿No crees, Caro? Perdón, este, nena, yo quiero disentir de lo que acabas de decir al principio, después de todo lo demás, sí. Pero al principio dijiste que nada que solo le quedaba la vía jurídica y no es cierto. Le quedó ah, bueno, también sí, la vía razón. política, sí, la sí, vía es la... política de género, hay una agresión en general contra las mujeres, independientemente que estén en el órgano de gobierno o no. Y hay un movimiento en Guanajuato de mujeres que habría que apoyar, Carolina debería de juntarse con ellas para estar denunciando políticamente a los ciudadanos, no a la autoridad, a los ciudadanos que nos denuncie que el presidente municipal no respeta a las mujeres. A mí me parece que eso es muy importante, porque es la base después para acciones jurídicas. al Piri, Pide, por favor. A ver, eh, yo primero me gustó lo que explicó y expresó Carolina. La felicito por tener valor de denunciar. Es urgente que en el municipio de Guanajuato se regrese al Estado de Derecho. Hay una confusión enorme entre lo que es un partido político y otro el Estado de Derecho. El partido político es su problema. Y el partido político tiene un jefe político que se llama Diego Sinue. Aquí lo representa este muchacho que se llama Charlie Alcántara con Trujillo. Esa es otra cosa. Aquí lo importante es exigir apegado al Estado de Derecho lo que está denunciando Carolina con un gran valor. Eso es lo que tenemos que enseñarnos a denunciar, apegados del Estado de Derecho, lo que han hecho. Y hay un antecedente, lo explicó Marilena Castro, ya hay, existe un antecedente de la misoginia de este hombre, pero lo que hoy que hay que hacer es todos los ciudadanos apoyar la denuncia penal, civil, y la que corresponda, de Carolina, porque es injusto que esto esté sucediendo en el municipio de Ese Es mi punto de vista. Sí, Carlos Arce, por favor. Sí, bueno, gran revelación que nos hace el licenciado Santibáñez. Yo no sabía que los encargados del PAN en Guanajuato eran ¿qué? Charlie Alcántara y, y Gerardo Trujillo. Este, Bueno, pues grave responsabilidad que tienen porque tienen que contro controlar a su energúmeno. Eh, no creo que lo estén haciendo eh, y ese es uno de los problemas Serios y muy serios porque creo que en estos tiempos, Carolina, pues no se vale lo que te están haciendo. Yo realmente lo que veo, más allá de la parte política, ¿eh? simplemente como cuestión de caballero, caballerosidad y honorabilidad, eh, en un cuerpo colegiado como es el ayuntamiento, el ayuntamiento es la junta de los intereses de la comunidad. Y en esa comunidad pues, pues caben muchos intereses y, y muchas visiones y perspectivas de cómo hay que conducir al municipio. Eh, es un lugar hecho para el diálogo y hecho para el debate, para llegar a acuerdos y para tener desacuerdos también. Eso es, eso es el ayuntamiento, que es, una, que es una institución del siglo XII español. Y ahí ha quedado. Se ha modernizado, ha tenido upgrades. Y, y bueno, estamos en lo que estamos. Pero realmente ver desde pues prácticamente desde el primer día la forma en que, en que se, te, se te trató, y sobre todo a ti, porque incluso pues, venía habiendo muchísima confrontación con la regidora Paloma, de alguna manera era como la contraparte de Navarro, y fue muy sorpresivo que pues, la agarró contra ti. este eh, Digo, qué bueno que las cosas... Este, no llegaron nada más con, con, con la otra regidora, pero, pero el caso tuyo es inusitado y, y realmente nadie vio el por qué. Este, ¿Cuál es tu teoría? O sea, ¿por, ¿por qué contigo? ¿Por qué, fue, ¿Por qué desatar esta violencia en tu contra? ¿Cuál, cuál es tu, tu interpretación, Carolina? Realmente no, no, no, no puedo decir. Eh, un porqué, o sea, un porqué concretamente. Eh, yo creo que porque jamás se, jamás jamás imaginó que Fuerza por México fuera a meter un regidor al partido Fuerza por México lo vio poca cosa en ahí en en en, en, el, en esa en la contienda electoral del municipio de Guanajuato. Eh, a lo mejor pudiera ser porque yo tengo eh, pues no sé, nos nunca se imaginó que yo iba a estar ahí, que me iban a ceder el asiento que tenía, que tenía otro regidor de oposición, porque a lo mejor eso fue lo que le molestó, le molesta que, que uno alce la voz, eh, eh, yo, y le molesta más que yo como mujer alce la voz, entonces este, eh, no puedo decir el por qué, yo tampoco lo entiendo. Yo no entiendo por qué a, a, a, a las regidoras del PAN sí las trata muy bien. Ellas sí presiden comisiones. Ellas sí este, eh, tienen muchas atribuciones muy diferentes. A ellas sí les, este, les eh, tienen cierto recurso, les dan despensas, eh, les apoyan con la, con la comunicación, les apoyan a promocionarse. Y a mí en lo personal, eh, yo solita he sabido defenderme y he sabido salir adelante y yo creo eso es lo que, lo que le molesta, que, que no le gusta que uno, uno le demuestre que, que puede más que él y más si traemos la ley, la ley en la mano y demostrarle que, que él no es el emperador, que él cree que es. Pero entonces usted, Oye, claro, usted este, no, no. In, eh, interpreta también, es una cosa muy curiosa que, hay, que, que vale la pena este, centrar en esta plática que estamos teniendo con usted. ¿Usted interpreta que, por ejemplo, las regidoras del PAN de alguna manera fomentan este machismo que tiene el, el alcalde? Pues no sé si lo fomenten, no, no, no las conozco, o sea, yo solo tengo una relación laboral con ellas, no, nunca he tenido otra otro tipo de conversación, pero sí creo que ellas son de su agrado porque ellas sí le levantan la mano, ellas sí se quedan calladas, ellas sí le, le, le, le pasan todo desapercibido, todo su, su mal actual Entonces, a lo que le molesta es que, que yo como mujer, yo como Carolina, eh, le, le esté dando duro y dale, duro y dale. No sé, es que no lo puedo ni entender yo el por qué hace esa discriminación. Pero esa, esa es su función, pues usted es una regidora y es una regidora de, de oposición, digo, no es cuestiones, incluso llegan a ser personales por este machismo que se, que, que, que, que se está generando ahí en el seno del ayuntamiento. Pero sí me parece muy serio que, que, que las regidoras panistas, que me imagino caminan en la línea también de, de, de reclamar los derechos del buen trato hacia la mujer y de la equidad de género, pues, pues de alguna manera acaben sumándose a, una, a un trato, este, primeramente tan desagradable, tan poco caballeroso, eso habla de patanería sobre todo, y, pero finalmente a, a, a lo último es a un trato Indebido dentro de un órgano de gobierno como es el ayuntamiento. Me parece realmente terrible y pero pero sí quiero dejar muy claro. Me parece indignante que las propias uh, regidoras. ¿Quiénes son regidoras y síndicas? Es esta. Este, Stephanie Marlén. Stephanie Marlén, que es la síndica. Mar, Mariela Alejandra. Mariela Alejandra, que es terrible, porque ya la vimos un día como. ¿Cómo trató de tratar a, a, a la regidora Robles Lacayo? Eh, porque aparte es, es, es, es, es, es, muy, eh, es muy poco conocedora de los asuntos de la administración pública. Pero luego, ¿quién más? Está Ceci, Ceci Pols. Y es una, una abogada de, de buenas hechuras, digo... No entiendo cómo alguien como Cecilia Pols pueda, que pueda estar respaldando una situación así. ¿Quién más falta? Y Ana Cecilia González de es Silva. Una, una gente de una gran familia, de mucho prestigio en Guanajuato, una muchacha también con much, mayores capacidades que el propio alcalde, que ha estudiado, en fin, de, de, de, de una, una buena educación. Digo, me parece realmente por lo menos el caso de Cecilia González, de Cecilia pauls este, me parece terrible que estén ahí eh, apoyando este tipo de, de, de situación, eso es lo que yo quería dejar en claro, no, me parece muy mal lo que está sucediendo. Patricia Preciado del PRI también. No, pero ellas son de oposición, no, yo estoy hablando de las panistas, o sea, ah. las, las panistas que estén, que estén de alguna manera apoyando este tipo de trato que han tenido, especialmente contra, contra Seria Carolina, yo sí me sé su nombre, ya me lo aprendí, aparte, ya se volvió famosa, que eso es lo importante también en esto. Este, pues sí. De hecho, este, ha... Sí, Antes, de, para terminar este, este, esta, este, este pedacito de, de la plática, eh, yo he notado que eh, me manda a atacarme a Mariel Padilla y a Stephanie Marlene. Entonces, eh, eh, ahí él ya está un poquito pensando en que él no me puede atacar directamente, pero sí se ven las sesiones en su celular y luego, luego ataca a Mariel o en su celular y luego, luego ataca a Stephanie. Entonces, este... Eh, hasta eso eh, ya le pensó, por así decirlo y me ataca con estas dos regidoras. Pues qué triste, qué triste lo que está pasando eh, quería hablar este A Paco y luego lolita alguien más, gracias. Muy bien, bueno, buenos días pues eh, primero muchas gracias por esta forma de compartir y también de expresar ante la ciudadanía algo tan lamentable del ayuntamiento de Guanajuato este, a mí me parece que lo más grave del asunto es que el, el actual proceder de esta parte de integrantes del ayuntamiento esté envileciendo y haciendo decadente a un organismo tan importante para la ciudadanía. No es tanto que... Bueno, sí, es todo es su manera de proceder y, y las vamos, este, intenciones que se tienen tiene de aniquilar a quien no se piensa o no piensan como la persona que tiene el, la capacidad mayor de decisión. Pero lo grave es que el ayuntamiento no representa a los ciudadanos. Para mí lo más grave es que están solamente de una manera verdaderamente envilecida, de una manera absolutamente descarada, manifestando intenciones de grupo y intereses de grupos de poder. Creo que el asunto rebasa todo lo que en un momento dado uno pensaría. Yo recuerdo que cuando alguna vez yo estudié los principios doctrinales del PAN, lo primero que se ponía ahí como eje y centro de la atención es la persona humana y su dignidad. Y estamos viendo que alguien que no tiene dignidad y que en un momento dado no la respeta la de los demás, pues en un momento dado realmente... Este, es muy cuestionable su proceder en todos los ámbitos de la vida. Y yo que por eso es señor y algunas personas más, pues realmente es una traición a la naturaleza de la, del organismo que están integrando. Porque parece que, yo escuché pues que decían, no, no, no, no, no he no aprendido o ha aprendido a no respetar la ley. Yo creo que tampoco ha aprendido a no respetar la ley, porque comete muchos errores muy seguido. Si aprendiera a, a, este, a, a violar la ley, pues tendría que tener más cuidado y tendría que buscar en donde no se vulneraran sus decisiones. Pero por todo lo que hemos escuchado, paso que da, paso en el donde se, se, se, se, se, se vulnera la ley. no Quiere decir que el señor tiene un estado mental y no tiene un estado de derecho en su proceder. Entonces yo pienso que es muy importante que a la ciudadanía se le informe y que esté también en condiciones de dar este, pasos para hacer valer los derechos, porque finalmente los representantes integrantes del ayuntamiento, independientemente de que se tenga o no el partido político por el cual se llegó ahí, representan a la ciudadanía. Y entonces esto de tener solamente un, un, un ¿cómo se llama? Una una percepción y una forma de decidir y actuar de porque piensa ya que yo, y peor aún, no piensas y haces lo que yo te digo, me parece verdaderamente grave, me parece verdaderamente que es una manera de denigrar la misma figura. Creo que esta pérdida de, de, de, de, de, de, de respeto por la ley, hay también que se pierda autoridad moral y se pierda integridad intelectual y también se pierda la autoridad frente a la ciudadanía. El poder social, pues cada vez está más disminuido. Si el señor llega con una, un portaje muy bajo de los ciudadanos del ayuntamiento y a los este, y a los cuales, pues parece que tampoco lo respetan. Porque él protestó cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, para, con mi punto de vista, sería hasta sujeto de un juicio político por estas violaciones a su propio juramento. Yo ahí dejaría el comentario. Y muchas gracias nuevamente, muchas gracias por compartir. Memo, no te escuchas. Primero Lolita, Marilena sí. y luego Carla. Sí. Gracias. Gracias, Memo. Hola, ¿qué tal? Nuevamente sería Carolina Valadez Beltrán. Nosotros sí nos aprendemos tu nombre, dice Carlos Tarse. Este, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por, por este, estar con nosotros y compartir todo lo que está sucediendo dentro del, del ayuntamiento. Eh, mira, yo nada más quiero hacer dos comentarios y una pregunta para ti. Eh, mi primer comentario es, creo que de todo lo que estás comentando y que nos estás diciendo eh, de lo que tú has vivido dentro del ayuntamiento, con todas estas incongruencias que están pasando, violentando la ley, violentando tus derechos como mujer, como representante del pueblo. Hayas llegado como hayas llegado, aquí ya no estamos hablando de partidos, ya eres una representante del pueblo y tú estás trabajando para que se den las cosas Mejores para todos los ciudadanos, no nada más para tu partido que representaste, ni para los tres mil votantes que tuvo tu partido, sino para todo el municipio de Guanajuato, o sea, todos los ciudadanos de Guanajuato, que eso quede bien claro, que la gente entienda que los representantes, así como tú, que está actuando en derecho, es para todos los, todos los ciudadanos guanajuatenses, no nada más para estás viendo tus intereses. ¿Sí? los intereses, sino los intereses de todo de todo un pueblo. Eso es lo que deberían de hacer todos los demás integrantes del ayuntamiento. ¿Sí? Si el alcalde no lo entiende, y ya estuvo tres años, y otras gentes que están repitiendo, como es Carlos Chávez, como es Cecilia Foltz, no lo han entendido, ¿sí? por lo menos los demás, ya dijo Carlos Arce, hay, una, hay personas nuevas dentro del ayuntamiento que deberían de estar pensando en que están representando a los ciudadanos, no se están representando ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni, ni a quien haya llegado, ¿sí? Están representando a la ciudadanía, y eso que les quede bien claro, y que los ciudadanos sabemos que ellos están ahí, ¿sí? Por la votación de nosotros. Sí, sea como sea, como hayan llegado con mil, con tres mil, con cinco mil con diez mil, con los votos que sean están representando y que ustedes, ¿sí? si votan las cosas que este señor propone, están incurriendo están incurriendo en ser cómplices cómplices de todas las atrocidades y todo lo que, lo que este señor quiere aquí se está bien Carolina, que, las, que la, las gentes que están de oposición que son las que votan, la mayoría votan en contra, ¿sí? No están dentro de los intereses, o lo está negociando este señor con su gente del PAN, que eso es lo que se ve, eso es lo que nosotros como ciudadanos, al menos yo, así lo vislumbro, que ahí hay negocio. A ver, vota, aunque no estés de acuerdo, tú vota porque va a haber moche. Y ya lo hemos dicho, este es un gobierno botín, porque hay moches, ¿sí? Hay moches tanto para sus directores como para sus regidores que están con él. Eso es lo que nosotros como ciudadanos estamos viendo. Ese es mi primer comentario. Mi segundo comentario es que la, la, la, la oposición, sí, la oposición debería de estar eh, toda toda bien amalgada, bien conjuntada, sí, y estudiar estudiar bien todos los procesos. Mira, te voy a decir un comentario, y no, es, no son porras, ¿sí? Yo te, yo te felicito porque tú has hecho las cosas bien, con ley en la mano, y has podido demostrar que está infringiendo este, la ley. También en su momento, Paloma estuvo haciendo lo suyo. Primero, antes de hacer un posicionamiento, de hacer una, un levantar la mano por levantarla, siempre daba a ella un razonamiento: el por qué sí porque había estudiado lo que, las propuestas que le habían hecho y decía, esto en el artículo fulano, que eso es todo lo que deberían de hacer los regidores ¿sí? estudiar la ley, saber lo, lo, el reglamento que les, eh, exigir que les pasen todo lo que va a subir a, al, a, al ayuntamiento para aprobación conocerlo desde antes para que lo puedan estudiar, ¿sí? lo puedan estudiar y con argumentos aunque se los echen para abajo pero eso, eso habla bien de cada uno de ustedes que están defendiendo los derechos del pueblo esos es, ese es, este son mis dos comentarios y te Ay, felicito Lolita, ahora una, una, una pregunta me falta nada más la pregunta Memo gracias, me falta la pregunta Celia Carolina Valadez Beltrán tú como regidora que has vivido todo, todo esto que nos acabas de contar, violencia en, en tu persona, violencia dentro del ayuntamiento sí, porque hay artículos que con ley en mano que no están bien, este, fundamentados y que se los pueden echar para abajo y, y sin embargo por mayoría, sí, se los aprueban. ¿Crees tú que nada más eres tú, Carolina, eh, Celia Carolina Baladez Beltrán, la única que está en oposición o también hay más gente y también hay más personas que han sido violentadas? Gracias, Carolina. Sí, ah, si quiere contestar, Carolina. Sí. Eh, yo considero que, eh, que pues yo, yo he sido la que ha recibido más violencia de parte de, de, de Alejandro Navarro, pero también he visto cómo trata a, a Paloma Robles eh, en el chat que tenemos de ayuntamiento eh, de repente le, le manda indirectas sin embargo Paloma es, es muy propia y es muy eh, le, da, le regresa bien a mí me da mucha risa cómo Paloma le regresa los, los comentarios de esta persona tan misógina. Eh, ella se lo regresa con, con, con, con guante blanco y él ya después ya no dice nada. Yo nada más he notado eso con, con ella y conmigo eh, públicamente. Personalmente, yo, yo no sé cómo trate a Lili Preciado, a Pati Preciado, a Estefanía Porras. Eh, a los de oposición, a Ángel Araujo, no sé cómo los trate, eh, pero yo nada más he notado que es contra mí y contra Paloma, eh, su, su, su odio, su misoginia al máximo, al máximo es esplendor. Ah, gracias. Es eh, yo yo siento nomás último comentario. Yo siento que esto es porque ustedes son oposición y porque le han demostrado con, con este con la ley en la mano y sobre todo tú que has, has este hecho este, estas intervenciones ante ante las instancias correspondientes, por lo cual es por eso que los ataca. Eh, sin embargo, pues tiene a su preferida, se la llevó hasta ver a Santa Fe Clan, sí, a Monterrey, a, a, a esta niña, eh, su compañera, su parce de toda la vida. Eh, está, ay, ahora sí, me voy a ver mal, se me olvidó el nombre, Carolina, ayúdame. Mariel, Mariel, Mariel, Mariel. Padilla, Mariel Padilla, sí, Mariel Padilla, eh, exactamente. Entonces, pues ahí se ve, tú qué piensas, última, tú qué piensas de que sí hay negocio por abajito? O sea, yo no, a lo mejor hay lana, ¿sí? Hay lana para los regidores que votan, pero yo siento que aquí hay otra cosa también, así como que, a ver, si tú votas... A favor este te voy a, a, a seguir este apoyando en, en no sé tú qué piensas qué piensas de esto eh, carolina que lo vives más de cerca yo no creo que a lo mejor haya dinero yo creo que hay dinero y que les reparte dinero sin embargo no sé qué más les debe en especial digamos a mariel no sé que ella qué relación tenga eh, tan cercana con alejandro navarro no sé si le sepa algo, no sé, no sé, no puedo, no puedo afirmar algo que no lo sé. Sin embargo, a, a mi percepción y lo que se ve, eh, lo que se ve es que si ella es, ella ha sido siempre desde el Congreso su su mano derecha, por así decirlo, entonces desde ahí, desde ahí ya yo creo ya hacían sus, sus movidas, sus, ya tenían sus, no sé, no, no sé, es que no, no, yo tampoco puedo entender por qué es su preferida, entonces este, es una situación muy, muy, muy desagradable que haga esta, esta diferenciación. Yo siempre eh, he dicho que no hay regidores de primera ni de segunda, todos somos iguales. Sin embargo, pues Alejandro Navarro, eh, claro que tiene a su, a su preferida eh, Mariel Padilla. Tan así que la puso de presidenta en dos comisiones muy importantes, en la de Hacienda y Patrimonio, eh, Hacienda y Patrimonio, ajá, y la de Comisión de Seguridad, Movilidad y Tránsito. Entonces, este, eh, esas comisiones eh, para mí son muy importantes. Entonces este, ella las preside. Ella es secretaria de, de, también de otras comisiones y también ese es otro punto porque a, a ninguno de oposición, sobre, solo a Lili Preciado la puso de presidenta de, de la Comisión de Turismo, de Turismo pero todas las demás comisiones, son 15, eh, las presiden los panistas. Entonces este... Eh, y a, a mí me puso pura vocalía cuando la ley también dice que, que debe haber pluralidad, proporcionalidad en las comisiones, si bien lo facultan para que él decida la integración de las comisiones del ayuntamiento, no quiere decir que no que él haya hecho lo que, lo que él quiere, más bien hizo lo que él quiere entonces este, eh, eh, yo insisto que todos somos pares, todos somos iguales y como humanos merecemos respeto. Yo lo respeto a él como persona. O sea, yo no le voy a nunca faltar el respeto ni, ni le voy a decir groserías. Eh, y él sí me las dice a su modo de ser, porque él tiene una, un modo de ser muy eh, muy desagradable, por no, por no decir otra cosa. Muchas gracias. Eh, Marilena, por favor, tu intervención. Si pueden hacerla sí. breve, porque ya... Breve, es, brevísimo. Mira, Caro, desgraciadamente la violencia... Yo, yo, yo te quisiera preguntar, ¿qué actitud toman los hombres? O sea, porque, por ejemplo, en mi ayuntamiento pasaba algo conmigo y todos se quedaban callados. Nadie se quería meter. O sea, el problema es que la violencia es ejercida por las propias mujeres. No hay una soronidad, no hay una solidaridad, no hay nada. Ya no, ni siquiera, simplemente que las mismas regidoras le digan, a ver, compañero, cálmale, cálmate, o sea, el problema es que todos se quedan callados, no sé si era así contigo ahorita, porque conmigo así era, ¿eh? todos veían lo que estaba sucediendo y nadie era capaz de, de meter las manos por uno, ¿Cómo, cómo, ¿cómo manejas eso? Porque tú misma lo estás diciendo, que a ti, al alcalde, para ya no meterse en broncas, pues ya mete a Mariel y a Stephanie para que te ataquen, Mira nomás qué grave que las mujeres nos prestemos a violentar a las propias mujeres. Qué tristeza a dónde hemos llegado, de verdad. Y no sé tú cómo veas. ¿Y qué pasa con los hombres? Pues que no, no reaccionan los hombres. O sea, de verdad así es lo que yo toda la vida yo, yo he dicho. ¿Cómo te va a ti en ese, en, ese, pues sí, en ese esquema? Bueno, a mí me fue muy mal porque todos se quedaban callados y fingían demencia. Así me iba a mí. Pues yo considero, yo creo que eh, desde un principio nuestras casas nos debieron de haber dado una educación eh, no machista ni sexista, pero sí una educación de respeto, de empatía. Entonces este, yo creo que viene desde casa. Eh, claro, las personas con el transcurso del tiempo, con las vivencias, se van maleando y se van dando cuenta de lo bueno y lo malo. Yo no sé, yo desconozco por qué, así como lo dices tú nena, por qué mujer contra mujer. O sea, eh, eso eh, sí lo había yo notado, yo dije, no manches, cómo, cómo ellas se prestan. Eh, pero bueno, así ha de ser sus, el tamaño de su recompensa, ¿no? También para meterse ellas... Eh, a, a, a, al grado de violentar a una mujer, a una persona que es de su misma categoría en este caso en el ayuntamiento entonces este, yo sigo pensando que pues así es el tamaño de su recompensa o, o les dio les da dinero, les da trabajos, o, o trabajos a su gente, no lo sé hay muchas cosas que uno puede pensar y no lo puedo decir eh, que sea o no pero sí se puede suponer, porque un, yo tengo dos ojos, dos oídos, tengo sentido común, entonces tengo, un, un, tengo razonamiento, entonces eso es lo que se percibe. Eh, yo, yo sí diría que ojalá eh, las mujeres que están en el ayuntamiento dejen de violentar, dejemos de violentarnos, yo nunca he violentado a nadie, yo siempre me he dirigido con mucho respeto con todas las personas, pero ojalá algún día, eh, dentro de estos tres años que vamos a estar en el ayuntamiento, dejen de estar convalidando la, la misoginia de, de Alejandro. Sí, y por último, Caro, pero ya para concluir, creo que lo más importante aquí es que dicen que cuando una persona es violenta, genera una, una armonía de violencia. Es una regla. El papá es violento, generalmente pues es lo que aprendes en todo y lo toleran, entonces yo realmente creo que no eres la única regidora, yo he hablado con varias regidoras que, que me lo han dicho en corto a mí y que yo les digo, ¿por qué no denuncian? pues ese es el problema no dicen nada, entonces este pues ojalá este sea también un llamado a las regidoras de mujeres para que pues, se, nos dediquemos a hacer las cosas ya ni siquiera justas conforme a la ley y sobre todo que no le permitan, porque también otra de las cosas muy comunes que no sé si te haya pasado, que a mí me pasaba, es la burla, haz de cuenta que él, cuando, cuando estábamos en el pleno, porque es de hablar, que la verdad es que yo creo que eso de que no haya, no sé, dicen que el que nada debe, nada teme, el que no haya querido, y creo que también tú impulsaste eso, de que ahí sean las sesiones presenciales, ¿no, Caro? Creo que también, ¿no? También tú has estado sí, pero, eso. Y en, en ese momento salió Stephanie Marlene a defender eh, que las sesiones fueran virtuales. Y pues, qué pena y qué, qué triste. Adelante, Carla, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenida, Buenas Bienvenida, Carla. Carla. Bienvenida. Bravo. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Regidora, muchas gracias por, por estar con nosotros y por compartir toda su experiencia, que no ha sido tan grata, desgraciadamente, para este ayuntamiento. Gracias por hacernos ver también la realidad desde adentro y darnos un poco de esperanza de, en, en esta cuestión que decía Carlos, ¿no? De la oposición, que tenemos representantes que aún están en oposición y que están luchando por esta representatividad que necesitamos los ciudadanos. Y bueno, mi comentario va muy encaminado hacia lo que decía Carlos, la nena, ahorita, en cuestión de la sororidad. Eh, miren, eh, la desigualdad de género que vivimos en nuestros tiempos es uno de los mayores desafíos que tenemos. Según el Banco Mundial, eh, las mujeres tenemos el 25% menos de acceso a los derechos fundamentales universales. Se ha dicho la vida, la eh, Derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud, a la libertad. Entonces, ¿cómo es posible que dentro de un ayuntamiento las regidoras de un partido político estén cometiendo actos de agresión en contra de sus compañeras? Eso es reprobable. Y mi comentario va en, en, encaminado hacia un exhorto para que lleguen a cabo un ejercicio de sororidad entendiendo este término como una dimensión ética que deben de tener como regidoras y que realmente busquen el contribuir a relaciones positivas y de alianza existencial y política con otras mujeres que están dentro del ayuntamiento, sea Paloma, sea Lidia, Patricia, sea la regidora Carolina que nos acompaña, cualquier mujer, porque es la única manera en la que podemos como mujeres empezar a luchar por esta construcción de la igualdad que hemos venido luchando desde hace muchos años. Entonces, en ese sentido va mi comentario con estas eh, regidoras panistas que se prestan a los juegos del alcalde para que enfrenten, que primero que en este ejercicio identifiquen, enfrenten y si es posible erradiquen la misoginia que se está llevando a cabo dentro del Ayuntamiento de Guanajuato que es un grave, un grave problema, que no solamente le causa daño a la democracia local, también al final del día va a tener una repercusión en todas las cuestiones sociales. Entonces, pues... Es una invitación a, la, a las eh, regidoras panistas, a la regidora Cecilia Potts, a la regidora Mariel, que tanto defiende al alcalde, a la regidora Stephanie, a que hagan acciones básicas para el empoderamiento de otras mujeres y para la construcción de, de esta igualdad. Porque la solidaridad es el único camino posible que tenemos, no únicamente para la violencia política de género, para la violencia de género en general. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Vamos a pedirle ya solo para concluir esta sesión pública a Lolita que nos haga favor de leer la participación de quienes nos están siguiendo por, eh, por internet, pero creo que se acaba de ir, <risa> Lolita se acaba de ir, de, se, se le acaba de caer su, su internet. Eh, y no sé si alguien tenga acceso a, a las, a, a los, ¿ahí está ya? No. Sí, Lolita, si nos puedes leer, por favor, la participación de los seguidores, por favor. Sí, gracias Memo, perdón. A ver, Carlos quiere hablar. Adelante, Carlos. No, no, no. Ah. Es que se, sí, tengo problemas con el internet. Armando Morales dice, los migrantes al tanto, buenos días, saludos. Leonora Villegas, buenos días, regidora Baladés. no crea que usted es la única violentada, lo hace también con los ediles de los demás partidos de oposición e incluso de su propio partido, es un patán. Armando Morales, estimada regidora Carolina, ¿qué tanto poder tiene el director de adquisiciones en... en decisiones de los recursos económicos y ¿hay alguna amistad personal entre el alcalde y este director de adquisiciones que cause conflicto de interés en las resoluciones de adquisiciones? ¿Quieres contestar Carolina? Eh, pues eh, el poder que se le dio a esta persona es decidir eh, sobre las, las licitaciones y las adjudicaciones, los arrendamientos menores a 3 a, a millones de pesos. Él puede, en, en palabras eh, llanas, es eh, Yo, si, si te doy 100 mil pesos a ti, proveedor, que me estás trayendo plumas eh, y plumas de escribir, de las de utensilios de papelería, por así decirlo. Yo decido si te los pago y cuánto te pago y, y si son los 100 mil pesos, entonces, este, eh, y si me vas a dar una factura falsa o si me vas a dar una, una, una factura real. Eso es la, el poder que se le dio a la persona, eh, al director de adquisiciones. Y yo no sé si tengan eh, alguna, alguna amistad, pero a lo mejor sí, porque por ahí se, se hay secreto a voces que, eh, que dicen que todas las personas... De las que están en direcciones, que están en este, eh, manejando ahí eh, papelería importante, el recurso, son compas de, de, de aquí, de, del alcalde Navarro. Nada más en esta parte, lo que se hizo, porque ya no alcanzamos a tocar el tema de, de, de la, del comité de adquisiciones, que es tan serio y tan delicado, habría que ver ahí la intervención del contralor, el contralor por lo, por lo visto pues ha pasado desapercibido, no se ha dado cuenta de nada, no sé, se me hace que es un personaje un poco distraído, porque pues no, no, no, no, no vemos que ponga orden, le tocaría poner orden en eso. A ver, este asunto que sucedió no es otra cosa, sino establecer un trámite para los moches. Lo que hicieron es eso, aceitaron la tramitología para los moches. Eso es, indubitablemente, quien estudie un poco el asunto, le queda muy claro. La forma de percibir moches es a través de las adjudicaciones directas que están en línea directa con el señor este, ¿cómo se llama? Que tiene un nombre Jerónimo, que no se llama. el director de adquisiciones. Pues sí, no, pero es el, le responde a Ludovico Mata. Ludovico. Es Ludovico Mata y todo el mundo sabe cómo actúa este personaje. Entonces, pues es la forma de recibir moches, o sea, Quieren hacer sus cochinitos para las nuevas, para las próximas elecciones y para meterse dinero a las alforjas. Eso es lo que trae. Sí, adelante, este, dice, Te, te dice este, Carolina eh, que no finge. El presidente es alevoso. Eh, Leonora Villegas dice, Ludovico Mata actual director de adquisiciones y a quien ilegalmente le dieron la facultad de ejercer recursos públicos director de secretaria particular para proyectos emblema y estratégico. se corta se corta, no se oye así es, es, es, es no, no se oye. Yo aquí lo tengo. ¿Ya, si quieres, ¿Ya, me, ya me escuchan? No, no, no se oyó prácticamente ¿Ya? nada. Gracias. Si quieres repetirlo, Leonora, por favor, eso ¿Ya? último. Ok, Leonora Villegas, Ludovico Mata, actual director de adquisiciones y a quien ilegalmente le dieron la facultad de crecer recursos públicos, fue durante todo el año 2020, entre paréntesis, con el nombramiento de director del archivo municipal comisionado a la Secretaría Particular para que se encargara de las actividades de, entre comillas, gestión y seguimiento de proyectos emblema y estratégicos de la Administración Municipal 2018-2021. Díganme si existe o no, en, con mayúsculas, conflicto de intereses. Cuenta la leyenda que durante el periodo anterior, Ludovico Mata se apoderó de la sala con TV que mandó instalar Navarro entre comillas, para atender a los visitantes y se dedicó solo a pajarear. Carla Piñón dice, concuerdo con Piri, sin Estado de Derecho no tendremos legalidad en el ayuntamiento. Leonora Villegas, por eso Carlos, es inconcebible que los ediles panistas, mucho más preparadas que el alcalde, se sometan a la voluntad de un tipo como el alcalde. Gerardo Rivera, como un simple ciudadano que soy, y creo que hablo, aunque sea por unas cuantas personas que puedan pensar similar a mí, de lo que estamos precisamente, estamos hartos. La población es de esta manera de hacer política y administrar el Estado donde no hay debate, ni mucho menos colaboración entre los actores políticos. Todo se convierte en una guerra entre fracciones políticas. Un mal montaje de, entre comillas, juego de de tronos, basta, y lo digo a todos los actores políticos de todos los colores, porque sucede en gobiernos de nivel de, nivel de gobierno eh, Leonora Villegas dice Navarro, siendo diputado le pagó con recursos públicos una especialidad en mercadotecnia esto ya lo habíamos comentado que es a Mariel Padilla, esos son sí, todos los claro. comentarios me muchas mal. gracias Cel Celia Carolina, si quiere reaccionar a estos comentarios o o hasta ahí la dejamos como usted no nos diga. Necesita abrir su micrófono si quiere contestar algo. Abrir el micrófono abajo y la izquierda. Ahí. Sí. Listo. Ya ya lo había, ahí está ya pues eh, yo también había sabido que eh, que desde que era diputado este señor Navarro eh, de ahí se pagaba tanto él como a Mariel su, su carrera, entonces de hecho la hicieron creo que a la par no, no, no sé bien el dato pero desde que trabajaban juntos en el, en el Congreso ya, ya tenían estas, estas mañas de, de usar el erario público para los intereses personales. Eh, yo creo que, que este personaje, este señor Ludovico Mata, eh, también hay, hay, hay que mencionar que él es el, ¿cómo se dice? El oficial mayor de recursos humanos. Entonces, oh. eh, en palabras un poquito más coloquiales, es el que autoriza a quien esté trabajando o no en la, en la administración pública. Eh, o sea, eh, él es el que dice quién es aviador y quién no. Entonces, porque hay muchos aviadores. Eh, entonces, este, este señor también tiene el poder ahí en, en, en, en la dirección de recursos humanos. Yo no sé si este señor sea todólogo o sea muy experto o, o, o como por qué está en tantos lugares. Eh, importantes de la administración pública y yo creo que, que a través de él se maneja toda la corrupción que existe en Guanajuato Capital. Eh, sí, sí yo, yo le quiero preguntar su opinión personal sobre el papel que está jugando o no el Contralor Municipal. Es decir, ¿usted qué opina de que el Contralor Municipal no haya intervenido. Es de, porque, por ejemplo, ahorita lo que nos está diciendo de Ludomico Mata, que él califica quién sí si, este, es laviador la y quién no, pues alguien le ha dicho al contralor, oiga, aquí está en esta lista de nombres de personas que no, que no trabajan y cobran, por ejemplo. Por eso me interesa su opinión. Yo creo que el Contralor es otro compa de Alejandro Navarro uh, okay. y que este, va a pasar desapercibido todos, todo, todos los malos manejos. Eh, uh. eh, este señor Alejandro Navarro eh, puso estratégicamente a sus amiguitos para que, eh, pues sí, para hacer más, más fácil la corrupción, para que se manejen eh, la, los moches sin que se topen con pared. Entonces, este Alejandro Navarro para eso sí, muy bueno para poner a sus, a sus compas estratégicamente en las direcciones, en, en, ahí en la, en, en, el, en la administración pública. Entonces, yo creo que eh, si tiene capacidad para, para ser corrupto, entonces yo creo que tiene la capacidad de saber respetar a las mujeres, a los hombres, porque todos somos seres humanos. Entonces yo, yo exhorto a Alejandro Navarro que, que, respete, que respete a todas las personas. No solo a mí, sino a todas las personas, porque luego tiene una manera de ser tan fea, tan burlona, tan déspota, y eso me lo ha dicho la ciudadanía. Eso no lo, no lo inventa Carolina Valadez. Lo, me han llegado comentarios de gente que, que dice que Navarro es una persona muy arrogante. Y, y eso se le ve nada más a leguas me dice, me comentó un día un ciudadano entonces este pues qué difícil que tengamos este presidente municipal que a pesar de que ya estuvo tres años siga haciendo las mismas eh, actividades, las mismas y sus mismas mañas de, de desde, desde que pues sí, no, de, que a pesar de que ya tiene tres años no haya, no haya o no haya querido perdón, aprender uh -huh. como ven Oye Memo, gracias, eh, oye Memo, pero sí. entonces de lo que preguntaste ahorita y, y de sí. las cuestiones del contralor, no hay contraloría, pues no, no hay autocontrol del gobierno, no se contiene el gobierno en las trapacerías que pueda haber enfrente, este, pues Piri, no nos queda más que acudir entonces que a Gerardo Trujillo y al señor este, ¿cómo dices que se llama? Charlie, ¿qué? No sé, este... Pues a ver si pueden controlar entonces a, a los personajes que ellos mismos han fomentado en el PAN, adentro del PAN de Guanajuato. Dices tú que ellos son los que controlan esto, pues ojalá algo, algo se hiciera ahí, ¿no? Anteriormente el ayuntamiento era quien decidía eh, que los directores de las diferentes áreas. Yo recuerdo en una sesión de ordinaria del ayuntamiento anterior, donde... Un punto de acuerdo del mismo Alejandro Navarro, donde él se facultaba para él decidir quién poner y quién quitar en las direcciones. Este, eh, eso es desde el ayuntamiento anterior. Yo lo recuerdo porque eh, a mí me, yo la seguía las sesiones. Entonces, este, eso también es una arbitrariedad y entonces, pues desafortunadamente se, se, se, se votó, ganó con la mayoría ese punto de acuerdo. Y pues así fue como él, él mismo se otorgó <ríe> decidir quién, quién está y quién no. Sí, Piri, por favor. Y para cerrar este magnífico evento, Carolina lo enriqueció. Gracias, Elena, porque la lograste invitar y convencer. Y quiero dejar dos cosas que me preocupan mucho, Carolina. Una es, vi que hay 5 millones de pesos para rentar inmuebles este año. Sería bueno transparentar ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de esta renta? Cinco millones de pesos. Y la otra que me preocupa, hoy una nota de un periodista dice que siete mineros secuestrados. La inseguridad en este municipio. Sería bueno Carolina que la próxima oportunidad que tengamos y que aceptes obviamente, nos puedes platicar de estos inmuebles aquí se dando cinco millones de pesos. Es una gran cantidad y esto del secuestro a siete mineros, algo inusitado en la ciudad de Guanajuato. Muchas gracias por todo, ¿eh? Sí, Carla. Por favor, y luego, Lorita. Carla, adelante. Gracias. Este, eh, Bueno, a mí me queda esto de Ludovico y del Contralor. No se supone que había un comité ciudadano donde había cuatro miembros honorables, que dieron su palabra y que hicieron un examen y que hicieron no sé cuántas cosas para elegir al mejor contralor. Sí. Bueno, este comité estaba ligado también al Comité de Participación Ciudadana y al Sistema Estatal Anticorrupción, pues sería bueno darles una llamada o invitar a estos personajes para que nos digan qué está pasando, ¿no? Con, con el contralor, ¿por qué no está llevando a cabo sus funciones? Claro. Habrá que invitar. Yo, yo me podría comprometer a... A invitar a alguien de ese comité para que, que nombró al contralor para que nos diga qué pasó, ¿no? Y, y por qué este señor no hace nada si era tan confiable cuando fue electo, ¿no? Este, Lolita, por favor. Nada más para, no me, no me gustaría dejar, este, otros comentarios que llegaron al final. Omar Ledesma. Pregunto, ¿qué hace la Contraloría? Vigilar la correcta aplicación de los recursos. Habrá que recopilar elementos que permitan iniciar un procedimiento ante el CSEA. Eh, Omar Ledesma también dice, hay demasiada letra muerta en las leyes y los reglamentos. Mario Aguado, saludos a todos. Omar Ledesma. Entonces, el nuevo sistema de elección de Contralor fue simple y únicamente un teatro. El procedimiento de elección... Eh, de elección de contralor en el sistema anterior mínimo se le otorgaba a la oposición que pudiera ser contrapeso a esos actos de corrupción Mario Aguada dice saludos a todos los integrantes del Observatorio Ciudadano es el resultado de tener un alcalde eh, que acubre que cubre su falta de intelecto con la soberbia y persevera y, y perversa traición Perdón sí, Eso, bueno, pues, sí, gracias. todos los comentarios Memo ahora sí sí, sí gracias yo solamente quiero mencionar sobre lo que acaba de decir Lolita, que votaron, fueron a ejercer su voto 61.333 personas de, una, de un municipio de casi 170.000 habitantes, con un padrón, es decir, que los que podían haber ido son otro tanto y más, es decir, 120.000 130 mil son los que podrían haber vivido. Y solamente fueron 63 mil. Eso explica por qué la letra muerta. La letra está muerta porque los ciudadanos estamos muertos, porque los ciudadanos no estamos cumpliendo nuestras obligaciones y exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos. Por eso, por eso la autoridad hace lo que se le da la gana y no ve ninguna reacción, porque habemos 120 mil personas que podríamos votar y no vamos a votar pero tampoco participamos con nuestros vecinos, eh, organizarlos para protestar porque el gobierno no es el adecuado Creo ¿Cuántos que... votos ganó? ¿Cuántos votos ganó, Memo? ¿El actual alcalde cuántos votos? ¿60 mil? Fueron 61 mil 333 votos ¿A favor de él? No, no, no, no, no el total lo votaron a favor de, de, de PAN, 29.257. 29, Dile al, al, a un nombre muy connotado en Guanajuato que es bueno para eso. Marilena, por favor, te escuchamos. Marilena. A mí nada más me gustaría, vemos ser breve. Breve. breve, breve. Felicitar a Caro, decirle que no estás sola, perdón, no sé si se escuche, decirte Caro que, que no estás sola, que existimos mujeres así aguerridas como tú, como Paloma, como muchas otras mujeres, que, que, que, que sigas en tu lucha que, y que sobre todo lo más importante, el Instituto de la Mujer, hay una dirección de la mujer hay una comisión de derechos humanos, está pintada, o sea, no podemos seguir permitiendo eso, porque yo se lo, se lo he dicho a todos los de corrupción, no podemos seguir permitiendo que, que sean bien bonitos los discursos y en la práctica, es muy diferente, la soronidad es la más importante que tenemos que hacer, porque nosotros mujeres, hombres, hemos luchado mucho por esto, por eso estás ahí tú, por eso yo estuve en su momento, por eso estamos en el observatorio que también ya somos muchas mujeres. Nunca yo he trabajado con hombres y es la primera vez en mi vida en el ayuntamiento estar en ese ayuntamiento. ¿Por qué? Porque las mismas mujeres no, de, no te apoyan. Los hombres se quedan callados y el, y el, y el alcalde sigue siendo un opositor. Y hay que considerar a todos los guanajuatenses que sepan que no es el primer alcalde que ha tenido Guanajuato, hemos tenido todos los alcaldes del mundo y es la primera vez que se da una situación como esta recurrente y que la gente no despierta. Entonces muy importante decirle a los guanajuatenses que despierten, a las mujeres que, seamos, que tengamos serenidad y decirte a ti, Caro, que no estás sola. Cuenta con todo mi apoyo, con toda mi solidaridad, con todo mi cariño, con toda mi comprensión, y que vamos a seguir adelante apoyándote. No porque pertenezcas a ningún partido político, sino porque estás haciendo muy bien las cosas, porque las estás haciendo como a muchos de nosotros nos gustaría hacerlas, porque estás levantando la voz y porque le estás diciendo: cuando las cosas están bien, adelante, hay que votarlo, pero cuando las cosas están mal, no está, está perfecto. Y este, los, el comité de adquisiciones es, es tan grave más grave de lo que nos estamos enfrentando. Y otro tema también muy grave, por eso no, la, la, la apatía y no, y, no, y no nos quejemos cuando nos suben todos los impuestos, porque hasta el alcalde ya no le alcanzó el dinero ahorita y no le va a alcanzar en los últimos dos años. Entonces, esto de adquisiciones, me Sí, a ver si te dan la información, Caro. Una vez que pida la información, venía la información y se andaban aventando la bola uno al otro, metía denuncias, demandas. Pues bueno, te lo dejo ahí, Caro. Felicidades y no estás sola. Aquí estamos, pues por lo menos todos mis compañeros muy contentos. Y si puedo hablar por ellos, Así porque si es. sí hemos estado analizando y siguiendo tu, tu trayectoria. Gracias. Sí, sí, quiero ratificar las palabras de Maelena, veo que es el consenso del observatorio, eh, recibe un aplauso del observatorio ciudadano por tu actitud y no, que no decaiga, y tú sigue luchando, nosotros procuraremos ser un resonador de todo lo que tú has dicho y seguiremos promoviendo la sororidad que, que te mereces y que se merecen todas las mujeres, no solamente las que están en el poder. Muchas gracias, buen día, eh, espero que todos tengan un buen provecho y hasta dentro de ocho días en una sesión más del Observatorio Ciudadano. Buenas tardes.